El éxito lo encuentras liberándote de la gente tóxica. Quizá te pasa muy a menudo que no todo va bien en tu vida, pero aún así tú siempre te mantienes muy, pero muy optimista. Quizá tienes un millón de razones por las cuales estar triste, pero aún así sonríes porque tú eres así. Eres una persona muy positiva, muy alegre, muy optimista, muy feliz. Pero vaya la coincidencia, de pronto un buen día, te encuentras con una amiga de toda la vida y apenas le preguntas hey, ¿y tú cómo estás? Ella enseguida empieza a decir que todo le va mal, que lo mejor sería dejar de vivir, que su vida es un completo caos y de repente, sin ni siquiera notarlo, estás en una conversación negativa y pesimista. Sin ni siquiera notar, empezaste a renegar sobre tu vida Ay, y todo lo que tienes que vivir. ¿Bastó tan solo esa conversación negativa para que le veas lo peor a tus días? ¿O puede ser que esas personas pesimistas y quejambrosas que tienes en tu vida no sean necesariamente una amiga a la que frecuentas por ahí de vez en cuando, por pura casualidad, sino que a lo mejor sea tu familia, tu prima, tu hermana, o a lo mejor tu mamá, tu papá, o una amiga de la infancia a la que frecuentas siempre que tienes tiempo. Y son personas que las sigues manteniendo en tu vida, porque bueno, pues son tu familia, porque son tus amistades de toda tu vida, y de hecho, en muchas ocasiones has empezado a creer que esas son las personas adecuadas con las que debes compartir, convivir y aguantar de por vida. Porque bueno, siempre están ahí en las buenas y en las malas. Pero mi pregunta es, ¿para qué seguirlas manteniendo en tu vida si lo único que escuchas de los labios de aquellas personas que te rodean, son cosas negativas, no tienen absolutamente nada en común contigo, tú eres una persona muy optimista, sé que tienes muchos sueños los cuales quieres lograr, pero de repente, de pronto, cuando le cuentas sobre tus anhelos a la gente que te rodea, ellos te empiezan a decir, ay no, no lo lograrás jamás, estás completamente loco. Y es justo en ese momento cuando empiezas a decaer, porque te estás dejando llevar por los traumas o por los comentarios negativos de la gente que te rodea y empiezas a creer que no eres capaz, que no te irá bien, porque te dices a ti mismo, ay bueno, pues si la mayoría de la gente me dice que no lo debería hacer, oye, yo debería estar loco para no escucharlos y hacer todo lo contrario. Pero claro que no la verdad es que eso es tan solo información que te ha regalado la gente que te rodea a ti has empezado a dudar de ti mismo porque le estás prestando más atención a las críticas negativas y has dejado de confiar en ti entiendo que muchas veces es más fácil volverte víctima del sistema laboral del sistema familiar es más fácil sentirte secuestrado secuestrada de tu entorno y no querer sacar de tu vida a aquellas personas que te rodean a aquellas personas que te hacen mal pero no tiene por qué ser así, ¡claro que no! Por lo tanto, aprende a guardar distancias sanas entre las personas tóxicas, entre las personas negativas y tú porque lo único que hacen esas personas es robarte energías no solo te bajan la moral y te estancan a no progresar sino que puede ser que en algún momento de tu vida tú termines convirtiéndote en lo que esas personas tóxicas son si por otro lado aún quieres seguir manteniendo comunicación con esas personas pesimistas Asegúrate de abordar siempre temas neutros o temas positivos y quizá cuando lo hagas te des cuenta de que en realidad no hay mucho de qué hablar con ellos y por lo tanto es mejor alejar a la gente tóxica de tu vida.